El Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional es una de las unidades de excelencia que ha aprobado el plan propio en la Universidad de Granada. Nuestro instituto existe desde hace 25 años y está estru estructurado en cuatro grupos de investigación. En el Grupo de Información Cuántica y Física-Matemática estamos contribuyendo al desarrollo de conceptos, ideas y métodos físico-matemáticos que nos permitan eh, abordar eh, una serie de cuestiones eh, técnicas que constituyen la base de los dispositivos de, de teleportación y de, y de computación cuántica eh, en los cuales ahora la Unión Europea está contribuyendo de manera eh, está apostando de manera eh, decisiva. Pues en el grupo de Física atómica trabajamos en las interacciones fuertes que son las causantes de la, la generación de los núcleos atómicos y también trabajamos en eh, cómo se reconstruyen señales del origen del universo a través del estudio del plasma de cuariglúones, um, mediante estudios teóricos y cálculos uh, para hacer predicciones y comparar con resultados que se obtienen en, en el laboratorio del CERN. Nuestro grupo intenta estudiar el comportamiento de sistemas de n componentes, por ejemplo un sistema puede ser un sistema neuronal, donde cada componente es una neurona y entre ellas sabemos cómo se relacionan. El problema siempre es extraer comportamientos colectivos, por ejemplo memorias, cómo se memoriza algo, cómo se extrae esa memoria y eso lo aplicamos a muchos tipos de sistemas, por ejemplo sistemas biológicos, sistemas de partículas para entender por ejemplo conducción de calor o convección y movimiento de fluido y, o sistemas neuronales, como el que he explicado anteriormente. Nosotros hacemos dos grandes líneas de investigación. Por un lado, el comportamiento de nanopartículas en medios eh, acuosos y no acuosos, que tienen profundas implicaciones en biomedicina, para suministrar, suministrar fármacos, etcétera. Y por otro lado, hacemos eh, aplicaciones multidisciplinares de la física estadística ...y las aplicamos a cosas como la búsqueda de patrones en ADN... ...para encontrar genes o regiones con función biológica... ...el análisis automático de textos... ...y también realizamos el tratamiento de señales... ...que provienen de series fisiológicas... ...por ejemplo, latidos cardíacos, series cerebrales, etcétera con el objetivo de, eh, a partir de las propiedades físicas de esas señales, diagnosticar en, enfermedades con gran, con gran antelación. Pues Mi investigación en este momento es, eh, involucra bastante biología y bastante geología. Estoy particularmente interesado en entender el origen de la vida eh, desde el punto de vista de la física, mi investigación eh, involucra una mezcla entre eh, computación, eh, teoría y experimentos para obtener un, un, un resultado óptimo de, de entender eh, eh, la ciencia desde el punto de vista experimental, teórico y, y computacional. Intentamos utilizar técnicas que se inventaron en el contexto de la física para estudiar sistemas relativamente sencillos como son partículas, electrones, átomos, cosas chiquititas y sencillas, para explicar otros sistemas mucho más complicados, como son sistemas de la naturaleza, eh, por ejemplo, sistemas ecológicos, donde tienes muchas especies, muchos individuos que interaccionan, estudiamos redes de genes, cómo interaccionan entre sí, y también estudiamos muchas cosas de neurociencia, cómo conjuntos de neuronas interaccionan y de ahí salen patrones de aprendizaje, de memoria, en fin, nos diversificamos mucho, pero todos ellos tienen en común las técnicas que utilizamos, que son técnicas de física, de matemáticas y el uso del ordenador. Tenemos nuestro super Clusters, nuestro supercomputador Proteus, donde se ejecutan muchas cosas que no puedes hacer a mano, pues las hace el ordenador por nosotros. Participamos en cuatro proyectos. Uno es eh, referente al fondo cósmico de microondas, que es un vehículo espacial que está midiendo la luz más antigua que podemos observar en el universo que se produjo instantes después del Big Bang. También participamos en la misión espacial Herschel, que trata de eh, obtener medidas de los objetos más fríos del universo. Un proyecto que se llama Califa, y que está midiendo unas galaxias, unas 600, con una precisión sin precedentes. Y, finalmente, pues, estamos haciendo eh, medidas con eh, ondas, eh, lentes gravitatorias, eh, ...que es un, eh, una predicción de Einstein... ...que ahora se está confirmando... ...y estamos observando eh, y obteniendo un montón de datos... ...sobre eh, los objetos más lejanos que podemos observar. Eh, la unidad de excelencia es una unidad como acabéis de comprobar... ...por la diversidad de grupos que la conforman... ...interdisciplinar. De hecho pues existen colaboraciones entre los distintos grupos... Nosotros hacemos seminarios periódicos, hacemos jornadas de investigación para eh, intercambiar precisamente eh, ideas y conocimientos, de tal modo que el instituto se enriquece. Nuestro instituto es un instituto de física teórica y computacional y una de las infraestructuras más importantes que tiene es eh, el supercomputador Proteos, que es un clúster que lleva funcionando ya a, en torno a los 15 años y que se ha ido mejorando a lo largo de los años siempre con financiación pública que hemos conseguido eh, como, como instituto.